Una vez tropecé Fue mucho rato lo que lloré Pues iba persiguiendo un balón Que me encantaba y no lo alcancé Recuerdo que una vez me caí En un momento donde estaba feliz Recuerdo no parar de reír Pues no pensaba en el dolor Hace tiempo que no entiendo al sufrimiento no me hace falta ni una lágrima para llorar Cuando te veo en mi alma estoy sonriendo Because I love you. Hace tiempo que no temo al sentimiento Pues nunca me hacen falta lágrimas para llorar Temo a la intensidad de tu recuerdo Cosa lo vi Varios libros comentan que después de vivir nuestro cuerpo será eterno Y mientras vivo pienso que viviendo así Solo mantenemos vivo nuestro propio infierno Dios dime qué pasó con mi gente que murió Antes de que cruzaran el charco y trajeran tu escultura ¿Me Merecen el infierno o el fuego eterno Por tener la cura en la tierra, el sol, la luna y la lluvia Oh, oh, oh. Recuerdo una vez me enamoré, a los tres meses la traicioné Pensé que el karma que ella deseaba era el que pagaba conmigo oh, eh. Recuerdo que algún día rubén pues no tenía nada que comer Dios mío, yo aún sigo preso oh, oh. Hace tiempo que no temo al sentimiento Pues nunca me ha hecho falta lágrimas para llorar Cuando te miro a los ojos estoy sonriendo